de la intervención de Ana Laura Martín Ana Laura es profesora y directora de historia es referente por el protocolo para las situaciones de violencia de género en la facultad y coordina la comisión por la violencia en esta facultad y bueno, también es como Andrea investigadora en esta disciplina de estudios de género Bueno, buenas, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Eh, celebrar esta, esta decisión de, de Panel, eh, mi compañera Andrea de un montón de cosas que, que, que me facilitan a mí la intervención, eh, sobre todo porque dejó y voy a hacer algunas modificaciones a lo que pensaba decir, sobre todo Los encuentros siguen como... en el impacto hay por lo menos dos que están estrictamente ligadas a la historia lo cual no quiere decir que no haya otras que tengan algún recorrido histórico pero digo que están fundamentalmente inscritas en la historia I'm con la violencia dentro de las tendencias adentro de las universidades. Well right.